José Palazzo habló tras la polémica frase. El productor del Cosquín Rock fue repudiado luego de expresar que para el festival no hay suficientes mujeres con talento. Tras el escándalo, aclaró en Twitter qué quiso decir. Gran revuelo causó José Palazzo, productor del Cosquín Rock, cuando habló de la presencia femenina en el festival cordobés. No hay suficientes mujeres con talento a la altura del cosquín rock, expresó ya los minutos, miles de usuarios en las redes sociales lo repudiaron. Tras las críticas, Palazzo decidió aclarar sus dichos. Acabo de leer frases que se mal entienden. El domingo en la conferencia de Coskin Rock me preguntaron por la ley de cupo y la respuesta fue que si hay que meter 50 bandas de mujeres, eso sería el 30% aproximado. No sé si hay talento para llenar ese cupo, arrancó su descargo en Twitter sobre lo que indica la ley en el grado 26.801 aprobada en 2018. La norma señala que en los eventos de música en vivo debe haber. Un cupo de al menos un 30% de participación de mujeres en festivales que cuenten como mínimo con la presentación de tres artistas o grupos en una o más jornadas, ciclos o programación anual. Además, Palazzo detalló qué quiso decir con su polémica frase. Nosotros le decimos talento a los contenidos artísticos y se interpretó como que yo dije una cosa que no es. Koskin Rock tienen en todas las áreas claves, mujeres y lo aclaré también en la conferencia. Le decimos talento a los contenidos artísticos y se interpretó como que yo dije una cosa que no es. Y todos los que nos conocen saben que son el pilar de este proyecto. Espero que se haya aclarado, finalizó.